Pues ya de la mañana ese teléfono no fue mío, este y ya estamos eh, iniciando la parte eh, que hacemos público pública desde el Observatorio Ciudadano en las sesiones eh, de los sábados de esta manera este, ustedes van a poder eh, seguir nuestra sesión esta parte de la sesión del observatorio y después la podrán consultar ya grabada en este mismo canal de Facebook Live o, o en el de YouTube que es OCDGTO YouTube, ahí estarán grabada esta sesión y les quiero comentar que el día de hoy vamos a continuar eh, los comentarios en relación con eh, las eh, comisiones que se formaron en el ayuntamiento y los nombramientos que se dieron. En la semana pasada eh, hicimos bastantes comentarios sobre eso y reaccionó el eh, síndico, este, el maestro Rodrigo Enrique Martínez Nieto, síndico propietario, el día 26 de, de octubre me envió una carta que voy a leer y voy a, a, a ver si la puede compartir alguno de mis compañeros. Dice El licenciado Guillermo Silicio Fernández, coordinador del Observatorio Ciudadano de Guanajuato presente. Muy estimado don Guillermo, anteponiendo un afectuoso saludo, me permito hacer llegar la presente aclaración en referencia a los comentarios expresados por los miembros del Observatorio Ciudadano de Guanajuato realizados en la pasada sesión transmitida a través de Facebook Live el día 23 de octubre de la presente anualidad. Como es de conocimiento público, el presente ayuntamiento 2021-2024 de la ciudad de Guanajuato tomó protesta el día 10 de octubre en sesión solemne llevada a cabo en el Teatro Juárez. Una vez finalizada la sesión solemne, los ediles nos trasladamos al salón de cabildos de la presidencia municipal para participar en la primera sesión ordinaria del nuevo ayuntamiento. Como parte de la orden del día, en el punto 17 se votó la propuesta de acuerdo que formula el presidente municipal, licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de que se designe la integración de las comisiones para el desempeño de las funciones del honorable ayuntamiento en términos de lo previsto por los artículos 80, 81, 83 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para, en su caso, aprobación del ayuntamiento. Respecto a este punto de acuerdo, quisiera aclarar que, asumiendo la nueva responsabilidad de síndico municipal y atendiendo el perfil ciudadano que me identifica, solicité el uso de la voz para presentar una reserva dado que se, pre, que se previa previamente se nos hizo de conocimiento que en la propuesta de comisiones no fui considerado para presidir la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, ni siquiera como vocal. En su lugar, estaba propuesto para presidir las comisiones de Cultura y Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, además de la Comisión de Administración Interna. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 80 de la ley orgánica municipal, que a la letra señala, para formular las, la propuesta de las comisiones anuales, el presidente municipal tomará en cuenta el conocimiento, profesión y vocación de los integrantes del ayuntamiento, escuchando su opinión. Perdón. Presenté ante el Pleno del Ayuntamiento una reserva donde, se, donde solicitaba presidir esta importante comisión en mi calidad de segundo síndico y considerando que de acuerdo al perfil académico y profesional de los ediles, era el funcionario con mayor expertise en el área para colaborar con la Tesorería Municipal en el correcto manejo En el correcto manejo de la hacienda pública municipal para beneficio, la legitimidad, representatividad, responsabilidad y eficacia del ejercicio del ejercicio de gobierno de este nuevo ayuntamiento 2021 y 2024. Y atendiendo al principio de proporcionalidad, solicité que la regidora Mariel Padilla pudiera presidir la comisión de administración interna en mi lugar. Al realizarse la votación en el Pleno del Ayuntamiento, la reserva fue rechazada por mayoría de los ediles con ocho votos en contra y cinco votos a favor. La presente aclaración se comparte con la intención de hacer manifiesto mi intención de cumplir con los derechos y obligaciones que corresponden a la figura de síndico municipal de acuerdo a la ley orgánica municipal en su artículo 78. Desde que fui invitado por el Partido Acción Nacional, me he preparado y capacitado para desempeñar las funciones, asumiendo la alta responsabilidad que la posición conlleva. Sin embargo, el presidente municipal, ejerciendo las facultades discrecionales que la ley le otorga, decidió que para efectos de este primer año del ayuntamiento 2021-2024, sea un regidor la persona quien preside esta comisión del principal órgano de gobierno. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, desde un ejercicio de transparencia y reconociendo el gran valor que tienen la participación las organizaciones de la sociedad civil para la gobernanza de cualquier territorio de la cual me considero un miembro activo. Atentamente, Rodrigo Enrique Martínez Nieto, síndico propietario Ayuntamiento 2021-2024. Documento que me envió eh, por Messenger y que yo he estado leyendo este, eh, con interrupciones porque lo estoy leyendo en mi teléfono y se mueve, pero eh, resulta muy preocupante que el presidente municipal pasando por encima del texto de la norma legislativa, o sea, la ley orgánica municipal hecha por el Congreso del Estado para definir las funciones del síndico decida él pues que no, que el primer año no va a ser él, va a ser un regidor. Es decir, atribuyéndose facultades legislativas, toma esa decisión y deja sin función a, a nuestro eh, síndico por el que votamos, todos los que fuimos a, a, a las elecciones eh, el, el pasado mes de junio. Entonces, eh, pues estamos viendo que no sabemos, porque no lo dice eh, el síndico, ¿Cuál será la motivación del presidente municipal? A lo mejor tampoco él, él la sabe. Lo que es un hecho es que hoy el síndico del ayuntamiento de Guanajuato, Rodrigo Martínez Nieto, no eh, no está desempeñando las funciones que la ley le otorga porque le dijeron que no, que lo iba a hacer un regidor. Ese es un primer eh, eh, eh, planteamiento que quisiera comentar con mis compañeros del Observatorio Ciudadano, para conocer su, su opinión acerca de esta, este hecho que conllevó a que el, el que fue electo como síndico no ejerza las funciones como síndico. No sé qué, si alguien quiere comentar. Carlos Arce, por favor. Sí, bueno, este... <risa> Es realmente un asunto que yo considero pone en crisis a este ayuntamiento. A ver, no es algo inédito porque ya lo había hecho eh, el, el alcalde Navarro. A ver, el problema que creo que tenemos, pienso que tenemos, es que el alcalde Navarro primero... Eh, asume que, la re, que, que, que el proceso electivo fue un proceso de reelección de él como alcalde y por lo tanto al ser reelecto es dueño de la alcaldía, es dueño de la presidencia municipal. Y este es el primer problema conceptual que tenemos, porque no es así, porque la elección, y esto es culpa, y lo digo directo, esto es culpa del IEG, es culpa de quien fue presidente del IEG y ya se fue, y es culpa de los consejeros del IEG, del Instituto Estatal Electoral, que nunca pusieron en orden a los partidos para decirles lo que se está jugando es una elección de ayuntamientos, no es una elección de alcaldes, no están votando por alcaldes, están votando por un ayuntamiento y dentro de ese ayuntamiento van alcaldes, síndicos y regidores. De tal manera que al votar ustedes, boom, ustedes están eligiendo presidente municipal, síndicos y regidores. Algunos regidores se reeligieron como él. Él como alcalde se religió, Pero esta es una elección para constituir un ayuntamiento, no para aclamar a un alcalde. Entonces, esto es bien importante tenerlo bien claro para que se entienda eh, desde el punto de vista constitucional. El, el, eh, quien dirige el ayuntamiento, perdón, quien dirige el municipio es el ayuntamiento. El ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio y por lo tanto se trata de un concepto que se llama gobierno por consejo, es un consejo, eh, es un consejo que es el ayuntamiento el que dirige eh, los caminos que debe transitar esta comunidad. De tal manera que el alcalde tiene un puesto muy importante, pero es parte de ese ayuntamiento, no es el dueño del ayuntamiento, no es igual que el, que el gobernador o que el presidente de la república. ¿eh? Acuérdense que este no es un gobierno dividido, como son eh, los, eh, los gobiernos estatales y federales, donde ahí sí hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Aquí no, hay un consejo que se llama ayuntamiento. El ayuntamiento dirige y luego va lo, diferentes miembros del ayuntamiento tienen diferentes eh, funciones dentro de él. El presidente municipal tiene muchas funciones ejecutivas o la gran parte de las funciones ejecutivas, y por eso lo hace descollante e importante, aparte que representa y dirige las sesiones de ayuntamiento. Pero luego vienen los síndicos. Los síndicos, un, un estrato especial, no son iguales a los regidores. Los síndicos lo que hacen es que verifican que, eh, que la administración esté funcionando correctamente. En su parte legal, uno de los síndicos, aquí son dos síndicos, y en la parte financiera, y este y Hacendaria, el otro de los síndicos. Lo que está aquí alegando el síndico Martínez Nieto, con toda razón, es que él debería de presidir la Comisión de Hacienda para poder realizar y desplegar, eh, como debe, sus funciones de síndico. Y eso se le está negando. Lo están mandando a la a la eh, comisión de Educación y a otras comisiones ahí de vocales, en fin, pero a la de educación, que se vaya ya la de educación, que no se meta con los dineros. Esto no es nuevo, esto se lo hicieron a la síndico Castro ya en, la, en el anterior en el anterior ayuntamiento. Le, la despojaron de esas facultades y la mandaron este, a otras cosas este, bonitas, ¿no? Eh, esto está mal. Esto está desnaturalizando las funciones de los miembros del ayuntamiento. Y luego están erigiendo a un regidor, a una regidora, en este, ca en este caso a, a, a la importantísima regidora Mariel, que es la regidora más importante del ayuntamiento, eh, como, como presidenta de la Comisión de Hacienda. Cuando, si no me equivoco, primero... Este, A ver, abro un paréntesis. Para integrar las comisiones hay que ver proporcionalidad, para que sean plurales, y hay que ver también la vocación y los perfiles de los miembros del ayuntamiento. Claro que aquí hay el asunto de que el síndico debe de ver el asunto hacendario. Y en este caso, el síndico tiene, aparte de todo, el mejor perfil de todo el ayuntamiento para conducir la parte de hacienda. Y la señora Mariela Alejandra Padilla es licenciada en Administración de la Mercadotecnia. Probablemente ni Mercadotecnia sepa, porque ella es especialista en administrar la Mercadotecnia este, por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mientras que el síndico es licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico de estudios superiores de Monterrey, especialista en gerencia financiera internacional por la Universidad Pontificia Comillas de España, maestro en administración por la Universidad de Guanajuato, especialista en gestión de administración de empresas por la Harvard Business Executive Education y, este, y especialista en gestión y administración de empresa por la eh, perdón, y doctor en Ciencias del Desarrollo por la Universidad del Valle de Atemajac. Nada más, a ver, vamos poniendo perfiles contra perfiles, si quieren hacer las cosas bien. No se trata ni siquiera que sean del PAN o de otros partidos, simplemente los perfiles. Aquí está el perfil del síndico contra el perfil de la regidora. A ver... En administración pública, cuando algo no suena lógico, suena metálico. Ese es el principio. Aquí lo que nos está diciendo el alcalde es que no, se, no quiere que nadie, que no sea incondicional de él, se meta a ver las cuentas públicas. Que tenga acceso y que pueda pedir información precisa de los asuntos hacendarios. Eso es lo que nos está diciendo. Y esto... Evidentemente es un abuso, está actuando de manera atrabiliaria. Estas, est, esta facultad que él tiene de hacer esta propuesta está limitada por la propia ley orgánica municipal a los perfiles, a las cuestiones de pluralidad, eh, capaci, capacidades, y es clarísimo, no hay discusión de que el síndico Martínez Nieto tiene mejores Mejores credenciales para manejar esa, esa, eh, esa comisión. Incluso Memo, como dice él, se estuvo preparando. Lo Así es. Que dice en la carta, ¿no? Desde Así. que me dijeron me estuve preparando, he estado viendo y todo. Entonces llega y, y le quitan la, la comisión que es la natural para que él la presida y se la dan a alguien que es. Su único mérito es ser incondicional del presidente. Y estas incondicionalidades van relacionadas esencialmente a cuestiones de corrupción. A mí que no me digan otra cosa, son cuestiones de corrupción. Quieren tapar los malos manejos que se puedan hacer y por eso quieren tener ahí a una gente incondicional, incondicional y que no tiene capacidades para imponerse y para enfrentarse en un momento dado a una cuestión grave, complicada que pueda surgir en materia hacendaria. Creo que estamos ante un momento eh, muy crítico del ayuntamiento donde están desnaturalizando a un eh, miembro electo del ayuntamiento que tiene votos atrás. Cuando vota, cuando se votó, los votos que tuvo la planilla de Acción Nacional, son votos también del síndico. No son del alcalde nada más. Son votos del síndico y son votos de los regidores. Y el síndico tiene votos para ser síndico, no para ser regidor. Y para ser síndico tiene, la, tiene que estar en la Comisión de Hacienda para poder desplegar su pues, función de síndico o de qué se trata esto. Ese es, ese, es el, ese es el asunto están desvirtuando tergiversando la función de uno de los eh, componentes más importantes del ayuntamiento que es precisamente una sindicatura tenemos un síndico sin sindicatura y esto tiene un motivo y el motivo esencialmente es la corrupción sí bueno, algo que también habría que observar en, este, en lo que está sucediendo, es que existe la instancia de la Contraloría Municipal, en, dentro de cuyas funciones se encuentra, que se cumpla la ley. Es decir, eh, yo creo que debería haber ya ahora, en este momento, una carpeta abierta para investigar por qué la, mejor, la persona más calificada para ejercer las funciones de síndico y con votos elegido por el pueblo? ¿Por qué no está ahí? Yo creo que el, ahí el contralor tiene que hacer. No sé si se exija que haya, pues, alguien presente una denuncia, pero esto que estamos comentando eh, está publicado en la Gaceta del municipio. Es decir, se, se ve el perfil de Mariel y el perfil de Rodrigo. Y se ve evidentemente que están violando la ley. ¿Por qué la Contraloría Municipal no ha empezado una carpeta de investigación para corregir las desviaciones de la ley? No sé qué opinen. O a lo mejor yo estoy exagerando. Y no es cierto eso. Mira, estamos ante una situación inédita en, en este sentido, porque pues, normalmente pues, a nadie se le ocurre quitarle al síndico la sindicatura. Eh, son ocurrencias de este. De, de este alcalde trasnochado que tenemos, ¿no?, que cree que todo es, es de su propiedad. Eh, bueno, eh, aquí yo creo que el asunto es más grave y requeriría, sobre todo, la intervención política a otros niveles. Eh, ah. Debería de tomar nota el gobernador del estado en lo que está sucediendo en la capital. La capital se le está co convirtiendo en un problema muy grave, eso es lo que no entiende. Él cree que nada más era que llegara ahí este, Navarro y que pues ahí se la fuera llevando, aunque hiciera, aunque hiciera cosas que no son muy santas. Eh, porque era el que podía ganar la capital porque tenía mucho dinero para la campaña y para comprar votos y todo esto. Eh, pero, pero no es así. Eh, Navarro y la, la gestión de, Navar de Navarro, lo que le trae son, con, son problemas. Este, y, y a todos los problemas que tiene, que cada día tiene más problemas el gobernador del Estado, pues se le juntan más, en este caso, un problema político. Este es un problema político, porque están tergiversando la función del ayuntamiento, están distorsionando el ayuntamiento. Yo creo que este es un trabajo político para la secretaria de gobierno, Livia Deniz, ahí debería de intervenir para poner en orden el asunto y decirles, oigan, tienen a un síndico, dejen, y de la capital del estado, ¿eh? Eso es lo, lo importante, de la capital del estado. Y del, ver, partido del, es del partido que ganó las elecciones. Sí, claro. O sea, tiene ingredientes este... Eh, complejos. Yo entiendo que, que Martínez Nieto no está en una posición estridente. Lo entiendo, es, es, es un hombre eh, cerebral en este sentido, rector de la Universidad Santa Fe. Hombre, pero, pero, pero no, yo no sé en qué cabeza cabe. Es, es la cabeza de un político cavernario realmente. Eh, cualquier gente este, con un poco de cultura y apertura política, entendería que cada quien tiene que tener sus funciones. O sea, claro. ¿de qué nivel es eh, eh, el mecanismo de corrupción política que, es, que, que, que, que se maneja en Guanajuato para hacer una acción de estas, para intentar una acción de estas? Yo creo que sí es un trabajo directo para la secretaria de gobierno. La secretaria de gobierno debería intervenir y pedir que, que se ponga orden en esto, porque es el inicio apenas del ayuntamiento. Van, creo que a, a la primera, segunda sesión y ya están metidos en estas broncas. Pero sí. dejo de hablar porque está, quiere hablar. Sí. De... Lolita. Lolita, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y compañeros de Observatorio y la gente que nos sigue en Facebook Live. Todo lo que estamos y, y que están comentando, y que bueno, nosotros ya, ya lo sabíamos, este escrito que mandó Rodrigo, eh, me parece también muy interesante lo que él comenta acerca de los votos. No puedo creer que la gente que está dentro del ayuntamiento haya votado a favor de esta arbitrariedad terrible y, y bueno hay gente preparada una, dos, hay gente que ya estuvo en la administración pasada y que están repitiendo y aún así vemos la, la segunda sesión, gente que ni siquiera sabe de lo que se trata, sí no conocen la ley de, de, del municipio o sea, me pongo a estudiarla. Hay hubo un hubo intervenciones de gente, por ejemplo Rodrigo que él pone pone en antecedente esto y, y la demás gente, todos los demás votan nada más para quedar bien con su jefe. Eso, la verdad, eso es inconcebible. Es inconcebible. ¿Dónde están? ¿Dónde están la, la cordura, la cordura ya por por por cordura? Si no es por, por conocimiento, porque creo que deben de tenerlo. Deben de meterse a estudiar la ley de, del municipio ¿sí? y las demás leyes, porque si saben perfectamente bien lo, las funciones de un síndico, ¿por qué votan a favor de otra decisión que tiene el presidente municipal de cambiar las funciones de un síndico a un regidor? O sea, para mí es inconcebible... Que todos los demás, todos los demás este, que votaron a, a favor de Alejandro Navarro, de, de la propuesta de este señor, hayan votado a, a, a favor. O sea, y él está exponiendo y está diciendo de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo y bla, bla, bla. O sea, les está dando referencias, les está diciendo, aquí lo dice la ley. Y todos así, calladitos, se ven más bonitos. Cuatro votos nada más, cuatro votos bien, bien razonados fueron los que lo apoyaron. Y todos los demás, ¡ay sí, lo que diga mi presi! ¡Están mal! ¿Qué, ¿Qué clase de ayuntamiento estamos teniendo en Guanajuato? Ya lo hemos mencionado, sí, son, son sus incondicionales, pero aún así, aún así, está... Esto es, esto es terrible, es terrible lo que está pasando en el ayuntamiento de Guanajuato. Ese es mi comentario acerca de que los regidores se pongan a estudiar también la ley, se pongan a analizar qué es lo que van a votar. Hay cosas que realmente votan nada más por, por, por así, como dijo López Obrador, por borregos. Vaya, y mira que, que tenemos un Lope, Lop, lopito sobradorcito en Guanajuato, ¿sí? Y todos los demás dicen, me, sí, votamos, ahí vamos. Hombre, se analiza, se analiza esta, esta situación, está poniendo fundamentos, bases que vienen en la ley, y aún así, a favor de, lo, de, de, de Alejandro. Por Dios, ¿qué, qué, ¿qué tipo de personas nos están gobernando? Porque, como tú lo dices, Carlos, es un ayuntamiento, todos, todos, forman parte de este gobierno y no pueden, no pueden decir, entonces, ¿dónde está la democracia? No pueden seguir a un líder que está mal, ¿sí? Le harían un bien, le harían un bien a su presidente y quedaría mejor si le pararan el alto y le dijera, no, estás mal. Si realmente yo quisiera a mi presi, ¿sí? y, y que es mi amigo y mi cuate, yo le diría, no, amigo, andas mal, estás haciendo las cosas mal, por eso, no voy a votar a tu favor, pero es por tu bien, pero no, o sea, como que tampoco leen, no leen la ley, no la conocen, y yo sí los invito a los regidores a que se pongan a leer la ley. Muchas gracias. No se oye, me voy. Quiero, antes de continuar con este, este tema y otros que hay para el día de hoy, este, hacer notar que siempre está, desde muy temprano, nuestro compañero Javier Francisco Esparza Contreras y hoy no se encuentra con nosotros porque falleció su hermano. Y desde aquí le mandamos nuestras más sentidas condolencias y le mandamos un abrazo fraterno para que pronto la familia pueda superar esta pérdida irreparable. Bueno, hasta aquí este comentario. Eh, por favor, este, Carla, querías hablar. Muchas gracias. Sí, me gustaría compartir pantalla, por favor. Eh, bueno, yo quisiera eh, compartir estos datos, que son datos que están en la página del ayuntamiento de la conformación de las comisiones y comisiones tendenciosas. Y pues tenemos, a mí me gusta ver como con más claridad con números, ¿no? Podemos sí. ver aquí cómo los eh, los regidores que son más beneficiados con las comisiones los puse en rojo y los menos beneficiados pues están en negro. Podemos observar que la regidora María Alejandra es la consentida del alcalde, tiene dos presidencias, y una de ellas es una de las presidencias más importantes, que es justamente la que estamos hablando ahorita de la de Comisión de Hacienda. Eh, tiene tres secretarías y además es vocal de otra. En total tiene seis comisiones, de, de, tiene seis eh, puestos dentro de estas comisiones. Luego viene Stephanie Marlene Martínez, que, que es desconocida pero que también sin mucha carrera política y sin mucha experiencia, pero también tiene dos presidencias, tiene tres secretariados y tiene una, y tiene una vocal. Luego viene Marcos Briones, con dos presidencias, dos secretarías y dos vocales. Después Víctor de Jesús Chávez, igual, dos, dos y dos. Luego Ana Cecilia González de Silva, que tampoco yo nunca había escuchado de ella, pero también se ve bastante beneficiada con dos de cada una, y por último, la regidora Cecilia post que ella sí conocemos ya de su trabajo, eh, y es, eh, tiene dos presidencias, una, una secretaría y tres vocales. Luego, el eh, doctor Martínez Nieto eh, tiene dos presidencias también, una secretaría, tres vocales. Después, Carlos Alejandro Chávez Valdés tiene una presidencia, una secretaría y cuatro vocales. Eh, Liliana Preciado Zárate cuenta también con una uh, presidencia, una secretaría y cuatro vocales. Después podemos ver el relleno, ¿no? Lo podríamos llamar así. Eh, Celia Calor, Carolina Valadez Beltrán, que dicho sea de paso, no fue convocada a, a algunas de las reuniones que se ha ejercido violencia de género, violencia política de género sobre ella y sobre la regidora Paloma también, muy descaradamente, y lo cual es muy reprobable por parte de un... De un Presidente municipal que no sabe gobernar, que no tiene capacidad de gobernar eh, y tiene seis vocales, así como ándale ya para que no estés dando lata, seis vocales. Luego viene Ángel Ernesto Araujo Betanzos con cinco vocales nada más. Patricia Presa, Preciado Puga, una persona con una carrera política muy amplia que tiene una gran experiencia y que le dieron cinco vocales, no tiene ninguna presidencia, a, a, a, además de que ya tiene una carrera no y mucha experiencia. Bueno, luego Estefanía Porras Barajas con cinco vocales y Paloma Robles Lacayo con cinco vocales. Pues aquí podemos ver esta tendencia sesgada hacia cierto control y cierto poder de los regidores que nos decía Lolita, los que se quedan calladitos y nada más asintiendo y que su trabajo es levantar la manita a favor de lo que dice el presidente municipal, como se vio en la sesión de ayer que estuvimos siguiendo. Ok, ahora, lo más preocupante de todo esto es que son números nada más para que vean cómo está la tendencia, pero sí quiero presentarles ahora lo, lo, lo importante de este asunto y de entender este asunto. ¿Cuáles son las comisiones que están acaparadas? Porque no podemos llamarlo de otra manera, sino como un acaparamiento de poder. Mariel Alejandra Padilla Rangel. Pues yo no sé cuáles son sus credenciales, eh, solamente lo que acaba de decir Carlos, y ser secretaria y probablemente confidente de, de, del, del presidente municipal, este, incondicional, no sé, hasta a lo mejor, eh, no sé, la, eh, tiene la secretaria, es presidenta de la Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, que es la comisión más importante, y que no lo estamos diciendo nosotros, que lo dice la Ley Orgánica Municipal. Entonces, ¿Cuáles son sus méritos para merecer esta presidencia y que una persona como el doctor Martínez Nieto, que tiene toda la capacidad y toda la preparación y que además la Ley Orgánica Municipal marca que debe de estar el perfil indicado para ocupar estas, estos puestos, no, sea, no haya sido considerado y que además la reserva que presentó el doctor haya sido rechazada por, cinco, eh, por ocho votos de estos grupos de poder? que podemos ver aquí en la, en la diapositiva anterior, todos los que levantan la manita. Eh, a, a, también a estos de acá levantan la manita, eh, como Carlos Alejandro Chávez. Entonces, eh, aquí podemos observar, miren, Hacienda perdón, Patrimonio perdón, Cuenta... Perdón, perdón no. Carla, pero mira, es, es muy importante lo que estás diciendo, pero a ver, esos ocho votos, ¿cuáles fueron? Casi los podemos adivinar. Aquí están, mira, aquí hay uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis de los que están en rojo. este Luego, pues tienes a Carlos, a Carlos, este, está Carlos Chávez. Tiene seis votos ahí, más el presidente son siete. Me falta uno. No sé quién fue el otro que votó también a favor. No sé, algunos de estos otros que están por aquí eh, probablemente votaron con, con el presidente pero son los, los incondicionales, ahí ya tenemos más o menos visto quiénes son los incondicionales de Navarro, que así les digan, tírate al abismo, se van a tirar al abismo, porque su presidente les está dando esa orden, no y esto pues distorsiona el trabajo de, de, de, un, de, de un ayuntamiento este, normal, pero ahí están, síguele. Sí, gracias. Bueno, y además podemos ver, por ejemplo, las, las comisiones más importantes como Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional. Pues aquí está Mariela Alejandra de Presidenta y luego Marco Antonio Briones, eh, ah, perdón, eh, Ana Cecilia González de Silva, que levanta muy bien la mano como vocal y como secretaria y Marlene Martínez Arvendaris. Pues qué fácil, ¿no? Pongo tres personas que nadie conoce que pueden levantar la mano y que van a estar a mi favor y todo lo que yo les diga va a ser sí. Es la comisión más importante. Entonces, mucho cuidado ahí, guanajuatenses. Ahora, otra que me llamó mucho la atención, Contraloría y Combate a la Corrupción. Miren nada más a quién tenemos de presidente, Víctor de Jesús Chávez, y de secretario tenemos a Marco Antonio Priones. Y después tenemos como vocal nuevamente a Estefan y Marlene Martínez Armendariz. Entonces, ustedes díganme si no está sesgado este ayuntamiento. Por otra parte, obra pública, por ejemplo, tenemos a Marcos Briones, que además tiene también la presidencia de Medio Ambiente. <ríe> Eso me causa mucha gracia. Y luego tenemos nuevamente a y Marlene Martínez con, como secretaria de Obra Pública y luego a Carlos Ale, Alejandro Chávez como vocal. Entonces, imagínense eh, las jugaretas que nos van a poner y cómo van a estar... Ahora todas las cuestiones de la obra pública, los dineros y. Ay, no. No, y bueno, si le seguimos, nos vamos con desarrollo urbano, ordenamiento ecológico territorial y planeación. Presidenta, Carlos, Carlos Alejandro Chávez Valdés. Y luego, como secretaria, aquí no lo puse en rojo, pero está Mariela Alejandra, <ríe> la que ya tiene dos presidencias. Y como vocal, tenemos a Cecilia Pons. Entonces, pues ¿qué podemos esperar de esto? En Medio Ambiente tenemos a Marcos Briones como presidente y luego a Carlos Alejandro Chávez como secretario. Y pues como vocal aquí Pero, de Medio Ambiente... me permites, me permites... Sí. Fíjense aquí, aquí hay un problema grave y es el siguiente. Cuando mezclan, como está mezclado aquí, desarrollo urbano con Medio Ambiente, deberían de ser dos direcciones diferentes. ¿Por qué? porque porque porque las políticas públicas se contraponen. O sea, son son son no solamente son diferentes, sino, sino que están contrapuestas. El desarrollo urbano choca contra la ecología, de tal manera que ecología debe y medio ambiente debe de tener su espacio y desarrollo urbano debe de tener también su espacio. ¿Sí? porque es muy difícil tener las dos cosas, como las tiene el, el, el, el actual director, el, el inefable este, Delgado Zárate, ¿no? Este, que con una mano pesa lo, lo medioambiental y con la otra el desarrollo urbano, y el producto de eso es el, ara, el arañazo, por ejemplo. Digo, es, es ridículo. Bueno, este asunto es lo mismo. Van a decir, no es que para que se coordinen y se armonicen, pues sí, pero si pones a los, a los presidentes, los intercambias, estás viciando en cierto sentido los trabajos de las comisiones. Ahí hago ese, ese, esa, ese, pongo ahí ese punto. será para que se peleen entre ellos, pero no creo, no creo que sea el asunto. Entonces, yo creo que esto, lo que está haciendo que esta tabla, que es muy importante, Carla, está desnudando... Eh, pues, ¿hacia dónde va este ayuntamiento, no? Está, está dándonos la fotografía de cómo están alineando las fuerzas para ir por las zonas de medioambientales que les interesan para hacer negocios. Así es, por eso nuevamente exhorto a la población a que estemos muy al pendiente del programa, del programa de... Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico-Territorial, que seguramente van a estar levantando la manita todos estos regidores que están de acuerdo con las intenciones del presidente municipal. Recuerden eh, los prospectos para la urbanización de la bufa, recuerden sus argumentos de los derechos adquiridos, recuerden todos estos, recuerden el arañazo, recuerden lo que acaban de hacer con los árboles de la presa. Entonces, tenemos que estar muy atento de Marfil. Con Marfil. Con y con todos lados. Lo que deben de cuidar no lo cuidan. Entonces, tenemos que estar muy, muy al pendiente de lo que pasa en este POMUDET que se quiere aprobar porque va a estar muy sesgado y va a estar a la tendencia de intereses particulares. Se puede advertir. Hace unos, unas semanas, el IMPLAN ya sacó un documento. Este documento supuestamente es la base para tomar decisiones territoriales en cuanto a patrimonio cultural, natural, edificado, arquitectónico, pero yo les puedo decir algo, a ese programa le faltó barrio y le faltó cerro, porque no consideran toda la parte de los cerros aledaños, están nada más enfocándose en ciertas partes y está muy sesgado hacia esta urbanización que viene que ya se está dando y, y que ya está muy muy muy clara hacia la zona sur pero eso va a tener repercusiones recuerden lo se les está diciendo desde ahora tenemos que estar muy al pendiente y más con estas comisiones que están aquí la tendencia es hacia grupos de interés con eso termino mi intervención muchas gracias Oye, perdón, Carla, ¿puedes volver a poner esto? A ver, ¿cómo queda la oposición? O sea, ¿dónde, dónde quedan los, los regidores de oposición? Ya vimos dónde están los oficialistas, pero ahora, a ver, veamos este, las vocalías, porque pues esos son, son, están huérfanos de otras posiciones. Sí, pues básicamente quedan así como que de relleno, este, como vocales, pues dos vocales, uno, pero de, de puro rellenito, ¿no? Así como que, bueno, pues sí te meto a la comisión. Por ejemplo, Paloma, ¿no? Que tiene su formación, bueno, ella aparte es ingeniero, tiene un pensamiento complejo, muy, muy bueno, y puede abordar muchos temas, pero, pues, yo, por ejemplo, veo a Estefanía, que da Mariel, ¿Qué puede hacer aparte de la gestión administrativa? Paloma es ingeniero y, aparte, tiene una maestría en artes, entonces también está muy enfocada en la cuestión de la, de la cultura y podría, podría abordar más temas, por ejemplo, de, no sé, de, de cultura, eh, relaciones internacionales, y, y la pusieron como vocal en medio ambiente, como vocal uno, como vocal uno en seguridad pública, tránsito y movilidad, que yo creo que no es su área de experiencia eso. Este, gobierno y asuntos legislativos, como vocal 1, pues bueno, eh, protección de los niños, protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familia, y derechos humanos. ¿no? Entonces, vemos ahí la distorsión. Yo no lo veo más que como una, distor una distorsión de la realidad de la necesidad que hay, de la necesidad que existe en el territorio, esta necesidad social. Es una distorsión... No sé cómo está viendo este presidente municipal y este ayuntamiento la realidad social, pero está muy, vista mucho de lo que es en, en verdad. Porque, y lo podemos ver ahí con las personas que no cumplen con el perfil, si no tienes un perfil, pues no puedes tomar decisiones ni siquiera sustentadas, ni informadas. Y por más que te informes y te llegan los escritos 48 horas antes, que es como lo marca la ley orgánica, pues ¿con quién vas a consultarlo 48 horas antes? Eh, eh, eh, es ridículo. Gracias. Oye, este... Eh, sí, bueno, yo creo que allí el asunto era sacarla de cultura para que no esté metida en lo de las momias, ¿no? Es, yo, yo creo que ese, ese, ese, esencialmente ese, ese, esa era la, la estrategia final en el caso de, de, de Paloma Robles Lacayo. Digo, les, les, pues prácticamente... Prácticamente hay que ver que, que está cambiando totalmente el, el equilibrio adentro del ayuntamiento. Eh, y, y, tenemos por un lado, sí, a ver, no sé. Nada más una cuestión más antes de que mi mente se disperse como siempre. Este, Liliana Preciado, Zárate, es, es, es muy incongruente también porque puede existir, no, no estoy diciendo que exista, pero sí puede existir un, un conflicto de interés. Ella está en la presidencia de turismo. Si pueden, por favor, eh, Lorita que tú tienes más conocimiento de este tema, ¿quién es Liliana Preciado, Zárate? O alguien que pudiera compartirnos, y por qué está como presidenta de turismo, y por qué digo que puede existir un conflicto de interés. Mira, Carly, este, gracias. Eh, efectivamente, pero yo, antes de, de, de contestarte esto, yo estoy viendo que las comisiones son como. bueno, y nos vamos, no nos vamos a cansar de decirlo, son comisiones a modo, ¿sí? Eh, pusieron a tres, o sea, las comisiones están, están este, conformadas por cinco, por cinco personas, ¿no? Son cinco, las de la, tres del lado de Alejandro Navarro, y nada más metieron dos. Va a pasar lo mismo que pasa en el ayuntamiento, cuando alguien vota en contra, ¿sí? Pero es por mayoría, entonces, ¿quién va a ganar? Pues va a ganar mayoría, por eso están, son comisiones a modo, son tres votos a favor, ¿sí? que no se van a poner en discusión, y las otras dos, pues bueno, este, ni modo, se opusieron, pero, pero no, este, no va a pasar nada y, y se, va, se va adelante. Eh, eso, es lo que, eso es lo que está pasando, son comisiones a modo. Si nos ponemos a checar quiénes conforman cada una de las comisiones, que aquí lo estás manejando tú, cada una de las comisiones, poner quiénes son, vas a ver, son tres del lado de Alejandro, ¿sí? Y dos o uno de, de oposición. Entonces, pues van, van, a, van a decir, no, pues ya se votó a favor y pues ni modo ganó mayoría, que es lo mismo que, que pasó con, con, y lo que está pasando porque hubo la segunda sesión el viernes y pasó lo mismo, ¿sí? Pasó lo mismo. Eh, Carly, yo, yo sí quisiera comentar que independientemente, porque no somos todólogos, y yo sé que tampoco los regidores ni los síndicos son todólogos, pero sí tienen que estudiar. Otra vez, vuelvo a insistir, ¿sí? ya hubo gente que estuvo en, en, en la presidencia y que está repitiendo, y además trabajadores que ya estuvieron eh, por ejemplo, está Araujo, está Patricia Preciado, que ya estuvieron trabajando en presidencia y que deben de conocer la ley. ¿sí? Entonces, por lo menos si te llega 48 horas antes, pues me pongo a darle una repasada y veo qué es lo que se está pro proponiendo y qué es lo que está incongruente de acuerdo a la ley. Tienen que estudiar, tienen que meterse. Si ya están dentro de una comisión, aunque no sea mi comisión. ¿Sí? En, en el caso yo lo he visto en la segunda sesión que hubo de Paloma aunque no es su comisión ella está dando argumentos por los cuales no está votando a favor de, de, de las propuestas pero porque se mete se mete a estudiarlo, se mete a investigar eso es lo que eso es lo que deben de hacer los regidores y los no se les está pagando tres pesos ni de, y que debería de ser honorable o sea debería de ser gratuito porque pues es un, un ayuntamiento honorable, pero sin embargo se les está pagando y se les paga bien, ¿sí? Se les paga tengo el tabulador de el 2020 y aquí dice que ganan 59,226.05 ese es del 2020 un regidor, es lo que gana entonces dices tú pues oye pues ganan bien, como para que no se pongan a estudiar y nada más vayan a levantar la mano. Creo que, creo que ahí es donde, donde deberíamos de poner el dedo en el renglón de que se les está pagando, y todo el pueblo le estamos pagando a esos regidores, para que no nada vayan y levanten la mano, sino que también sean propuestas viables y que realmente sean en beneficio de todos, no nada más de uno cuantos. Y bueno, Lilian, apreciado, Zárate, efectivamente, pues, este, ella, es, ella está dedicada, es empresaria, sí, está dedicada al turismo. Eh, creo que Carlos, eh, este, porque ya se, se había analizado y creo que tiene, no creo, sino tiene un hotel. Entonces, ahí está la incongruencia también. Sí, ahí. ahí... Además, otra de las cosas, Alejandro Navarro también, perdón. Carlos, Alejandro Navarro, en este tipo de, de situaciones, también se debería de abstener a votar, porque ah, él también es empresario y ahí también hay interés. No, ¿Sí? pero él no debe. Pero están tocando un tema muy, muy, muy este, delicado y bueno, pues yo creo que se va a ver y se va a manifestar en, en, en, en muchos momentos. Eh, este caso de la de la de turismo, eh, en el caso de turismo esta, esta persona, no solamente son sus intereses de ella como empresaria específicamente relacionada con, con, con, con alguna unidad económica dedicada al turismo. Ella está eh, puesta ahí por Navarro. Eso significa que es una personera de Navarro. Y Navarro, ¿qué es? ¿A qué se dedica? Pues es hotelero, es, eh, es restaurantero. Eh, eh, es transportista de, de turístico y, y, es este, y es este museísta, también tiene museos, o sea, tiene una gran, este, eh, un gran, un amplio horizonte de cuestiones relacionadas con el turismo. Entonces, aguas ahí, porque ahí hay muchos conflictos de interés. Pero esta señora aparte, si no me equivoco, también es, entró por Movimiento Ciudadano, ¿no? Ella no es regidora por Movimiento Ciudadano. Bueno, ¿sí me escuchan? Eh, se escucha como un aire, un airecito, pero sí lo escuchamos. No recuerdo si es por Movimiento Ciudadano, pero pero lo que, se escucha como un viento en su, en su micrófono, Carlos. ¿Por qué? Ha de ser el, el micrófono de Piri Santibáñez, que no lo ha cerrado. Lo, ahí tú lo puedes bloquear ahí donde dice jo, José Santibáñez, quítale el audio y ya. Y Carlos, si y es este cuando, Movimiento Ahí está ya, gracias. Es por sí, Movimiento sí, Ciudadano. Es. Bueno, Movimiento Ciudadano, hay que entender que en, en el caso de Movimiento Ciudadano, eh, quien, quien armó todo esto es Francisco Arroyo, Francisco Arroyo Vieira. Y bueno, pues si hay algunos intereses hoteleros, son también de, de, de, de, de Pancho Arroyo. Entonces, fíjense, esta persona, en su persona, identifica los intereses de Francisco Arroyo, de, de Navarro y de ella misma. Ahí está metida en un montón de intereses. Todos esos son conflictos de interés. Por eso es bien importante lo que estamos haciendo de analizar este, las comisiones. Eh, quería hacer, eh, puntualizar esto. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Sí, yo creo que eh, hay, hay, hay un punto de quiebre en el asunto de las comisiones. Por un lado, están los, los posibles conflictos de interés que pueda tener una persona al pertenecer a una, a una comisión o presidirla, que sería el conflicto de interés. Cuando, cuando directamente la resolución que se va a tomar me va a beneficiar a mí, que soy X, ¿Sí? Yo debo de excusarme porque es una falta de ética y está previsto en la legislación que no participe yo en los asuntos que me perjudican o me benefician directamente. Ese es, ese es un aspecto. Pero por otro lado, precisamente porque sí conozco el tema, debería estar yo en los lugares donde se discuten las cosas de la cual yo soy experto. Pero entonces, el asunto es ético. La gente debe participar en todo lo que pueda, pero cuando le pueda beneficiar, debe excusarse. Debe excusarse porque por, por razones de ética, para que haya piso parejo para todos los demás y no esté abusando de la posición. Creo que esa, ese punto se tiene que ponderar eh, todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el caso del de, presidente municipal. El presidente municipal, el día que se tenga que decidir algo respecto a los hoteleros, él debe de excusarse, porque él es hotelero claro, si, si, si de la resolución que se decida no afecta a todos los hoteleros, bueno, está ahí porque sabe, pero, y podría no excusarse, pero cuando le va a beneficiar, sí se deben excusar, y entonces hay, en, este, en estas comisiones vemos que, que pasa, sucede eso, y, y hay otros dos aspectos que, que quisiera señalar también, es cierto que que se le dieron comisiones a las gentes muy cercanas a, a Alejandro Navarro y a los del PAN también, pero uno pensaría como ciudadano, bueno pues es natural, pues si ganaron la elección, pues ellos deben de poder este, escoger a, a las gentes que sean de confianza y cercanas a ellos, sí sí, pero ¿dónde queda la pluralidad? o sea, todos aquellos que están en el ayuntamiento y no ganaron sus partidos, también tienen el derecho de presidir y también tienen conocimientos y expertices que no se los están reconociendo. En ese sentido, está mal. Eh, yo, yo quería simplemente mencionar estos dos eh, puntos de quiebre, digamos. Eh, sí, no, no sé si Carla pueda volver a poner... Eh la, la, este, Carlos y los datos, lo ahí está ya, mira, están muy padres, quiero llamar la atención sobre Rodrigo Martínez Nieto otra vez, fíjense en qué, en qué posiciones está, en qué comisiones está, ninguna que tenga que ver con Hacienda, a ver, ya dijimos, bueno, está bien, no, no lo juntaron como presidente de Hacienda, bueno, pues, lo pusieron de secretario, no, bueno, lo pusieron de vocal, no, Tampoco. O sea, en el gran expertise de Rodrigo, lo hacen a un lado, absolutamente nada que ver con la Comisión de Hacienda, que no se acerque, pero para nada a la Comisión de Hacienda, siendo pues, parte del partido que ganó, está propuesto por el PAN, es síndico, es una posición muy importante, muy significativa, es el segundo síndico. La primer síndico, pues mejor se fue de empleada de Navarro este que, que, que, que de ejercer sus facultades, pero bueno, fíjense, a ver, se, se, se, se advierte, se devela el, el, el dolo con que se, se está actuando en relación al caso de Rodríguez Martínez Nieto. Lo mandan... Este, de, a cultura y relaciones internacionales y administración interna, a derechos humanos, a seguridad pública, a turismo y a igualdad de género. Es, seguramente es un experto en igualdad de, de género, allá lo mandan, pero que no se acerque a la parte hacendaria. Digo, es muy revelador el, el asunto. Eh, pero yo creo que realmente... Lo que dijo Memo fue muy importante. Bueno, pues ganó, ganó el PAN, ¿no? Pues el PAN privilegia a sus posiciones y son los que tienen más posiciones. Esto es natural. Eh, van a quedar 3-2 en las comisiones, este, o 4-2. Eh, pues sí, el PAN tiene mayoría, pues va, va, va a ganar esas posiciones. ¿Cuál es el juego de esto? Es un juego deliberativo, donde cuando se gana por mayoría... Con la razón, respaldando esa mayoría, todo está muy bien. Cuando se gana por mayoría en contra de la razón, es cuando se pagan costos políticos y si hay desgaste político. Y entonces, pues hay que pagar ese desgaste político. Todos estos amigos van a pagar ese desgaste político si lo hacen sin fundamentos, sin razones atrás, perdiendo las discusiones. ¿Cuál es la función en todo caso de la oposición? Pues ganar esas discusiones. Ah, es que de todas maneras siempre van a perder. No. No, no, no. Eso no es cierto. Este, siempre se gana cuando se cuando se pierde con la razón siempre se gana. Porque eso va a quedar luego para otro momento posterior. Va a quedar para las elecciones. Va a quedar para la mala o buena fama pública de cada uno. De los, de los miembros del ayuntamiento. Eso va al capital político de cada uno de estos personajes. Hay algunos que no tienen ningún empacho en perder capital político porque la buena fama no les interesa. Hay otros que sí les interesa, que quieren construir carreras políticas serias, sanas, eh, que estén avaladas por los ciudadanos, eh, que, se, que, que, que, que develen honestidad de su parte, y pues a esos la carga va a ser brutal, porque si van a estar actuando en la línea que tiene el alcalde, pues lo que van a hacer es aumentar su, su mala fama. Y por parte de la oposición, pues que hagan oposición. Pues, no sé, Paloma Robles, que ayer estuvo perdiendo y perdiendo este, votaciones, pues que la siga perdiendo. Es normal que se vaya acostumbrando, porque aparte le van a echar el, la caballada encima. Este, está bien que lo hagan, pero eso será capitalizar. Lo mismo para Carolina Baladesa, la que se le olvida el nombre al, al, al alcalde constantemente, ¿no? Que, que no sabe cómo se llama. Digo, es, es verdaderamente es una conducta de patán, así hay que decirlo. Y, y, y lo mismo, el caso de, de Araujo, el caso de Patricia Preciado, gente que ya sabe y todo, pues más le vale que le echen a su butaca, a Buchaca, perdón, de, de, de, de capital político, eh, si se quieren aliar ya con ellos, hacer pactos, algunos pudieran ser inconfesables, pues allá ellos, pero hay que construir pues esta, esta, estas capacidades de la oposición. Y ya nada más me detengo en una cosa: capacidades de la oposición. Vean lo que está surgiendo como información, la información que surgió ayer, de parte del INA. O sea, el INA ya manifestó que no hay aprobación para el, para el museo este, en las instancias nacionales del INA. Que hubo, sí, una, una preaprobación al proyecto. Este, así de que lo vimos y pues no, no, no, no está tan mal, pero que no existen autorizaciones. Bueno, esto cambia el balance adentro del ayuntamiento. A ver, veamos, imaginemos el ayuntamiento ahí este, sentadito y atrás de cada uno de los regidores y síndicos, pues hay alguna línea de poder que los tiene ahí. Este, ¿Cuál es la línea de poder, por ejemplo, de Carlos Chávez? Pues que ahí lo pusieron algunas estructuras este, viejas del PAN, como este señor, ¿cómo se llama? Este Sifuentes y López Mares y todos estos, pues ahí lo pone, ¿no? Este, en general casi todas vienen de Navarro. La parte de los políticos del PRI, pues eran gente cercana a este, al anterior alcalde del PRI. Este, ¿cómo se llama? Este, eh, el alcalde, ¿cómo se llama? Carla, ya ni me acuerdo. Bueno, del alcalde del PRI. Este, esa, esa es su, su, su línea. La de Movimiento Ciudadano, pues la puso Panchito Arroyo para que le cuide ahí sus negocios. Eh, y luego tienes otra, otra gente de oposición, como es Paloma Robles Lacayo. Del PRI es Cerrillo. Castro. Castro Cerrillo, Castro Cerrillo. Sí, sí, sí, sí. No, pero es que andaba buscando el nombre, ¿cómo se llamaba? Este... Edgar. Edgar. Edgar Castro Cerrillo. Edgar. Castro. Bueno, de, de infausta memoria. Este, bueno, pues ahí, hay, hay, ahí hay, hay tenemos pues el asunto, el asunto es que pues solita una regidora moviéndose, este con, con, con, con una visión táctica y con una estrategia bien planeada, pues, simplemente, este, está equilibrando las cosas adentro del ayuntamiento y el proyecto bandera con que inicia eh, Navarro, pues, se está deteniendo. Este asunto ya está detenido. Yo no sé cómo van a van a poder procesar el asunto del empréstito si no tiene las autorizaciones. No solamente eso, se va a llevar de corbata a los diputados que no hicieron su trabajo. O sea, el impacto de esto, y eso es lo importante en política. Acuérdense que en política la primera decisión errónea es única, ya todo lo demás son consecuencias. Y se van tropezando una tras otra, tras otra. Cuando se actúa por designio, porque desde arriba les ordenaron hacer cosas, empiezan los traspiés y ahí está. Vamos a ver el traspié del de diputado Sanela, que, que le gusta tanto salir en redes y, y se toma fotografías con todo el mundo y presume mucho a todo el mundo que conoce y le da la mano y, y los abraza, etcétera. Si es pues un pésimo trabajo en la comisión de hacienda. A ver cómo va a enfrentar ahora a la oposición cada vez que le digan y pasaste un empréstito que no hiciste tu trabajo, de ver cómo estaba ese, ese, ese dictamen y cómo estaba ese proyecto. Y se le dijo, se le advirtió desde aquí, eh, nos cansamos de decir que estaba mal. Ah, no, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué? Porque ellos creen que el que obedece no se equivoca. Y se les olvida que lo que están haciendo es representando a la ciudadanía y que tienen un trabajo político y una responsabilidad de representación atrás. Y bueno, pues están metidos en eso ahora que paguen los platos rotos, porque van a ir dando tumbos, tumbos tras tumbos. Y si este asunto se, con, se, se, se, se consolida y todo este proyecto se detiene como... Tal parece que así va a suceder, por lo menos en el tiempo ya está detenido. Bueno, pues van a tener que pagar esas consecuencias. ¿Quiénes? La Cámara de Diputados por haber hecho eso. Y todo el ayuntamiento anterior por haberlo pasado de manera irresponsable en una sola sesión, en unas cuantas horas, porque se los pidió su jefe Navarro. Lo que decía Carla precisamente, ahí entre los cuates lo pasaron. Bueno, eso queda evidenciado ante la ciudadanía. ¿Qué más quieren? Ahí está. Bueno, ¿quién equilibró, ¿quién equilibró esto? ¿Quién tiene más potencia política, Navarro o la regidora Robles Lacayo? Pues ahorita saquen sus conclusiones. eh. Pero ¿sabes qué es el problema, Carlos? Que yo creo que no hay un equilibrio y no va a haber un equilibrio porque estos nexos, estos nexos, lo que nos están mostrando es una apropiación ilegítima de lo público, que es el final, el objetivo final de lo que quieren hacer. Entonces, creo que este equilibrio no va a ser logrado en este ayuntamiento, en esta administración, si los regidores están, como decía Lolita, a modo de lo que diga el presidente municipal. No vamos a poder saber qué es lo que van a hacer porque todo está, como nos decía también la, la ex síndica, la, eh, la nena Castro, ¿no? el factor sorpresa que siempre utiliza o que es un modus operandi de, del presidente municipal. Por una parte eso, la, la utilización del dinero público, ¿cómo lo van a utilizar? Si estamos viendo a las personas que están en la, en la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, que son ellos mismos, ¿Cómo, ¿cómo vamos a tener esta transparencia? Ya no hablemos de transparencia proactiva, hablemos nada más de una simple transparencia y rendición de cuentas, no va a existir en este ayuntamiento. Entonces, qué bueno, aplaudo lo que está haciendo Paloma y, la, y también la reserva que tuvo el doctor Nieto en, en el ayuntamiento, pero un equilibrio creo que va a ser muy difícil lograrlo, esa es la realidad que estamos viviendo. Aquí está, estos nexos políticos esto, lo que están provocando es, es tener estas atribuciones para excluir, además, porque eso fue lo que se vio en el ayuntamiento en la sesión de ayer, excluir y no incluir la, las, las decisiones, las propuestas, es como, ah, no, a ver, votémoslo, ah, levanto la mano, en contra, qué fácil, ¿no? Entonces, por más que Paloma se desgaste o, o Nieto o u otro regidor, si es la minoría, desgraciadamente, no se va a poder desde el ayuntamiento. Por eso es tan importante la participación ciudadana. Por eso es tan importante que estemos como ciudadanos involucrados en todos estos procesos. Por eso es tan importante que este comité de participación ciudadana, que dicho sea de paso, yo no sabía, les pagan 100 mil pesos a cada integrante, pongan, la, la, la, la, trabajen en ello. O sea, yo quisiera verlos ahorita a este comité de participación ciudadana hablando de esto que estamos hablando, porque a ellos sí les pagan, a nosotros no. Nosotros lo hacemos porque nos interesa y porque somos ciudadanos, pero ellos tienen programas de combate a la, a la corrupción. Bueno, esto es corrupción pura. Esto es corrupción pura. Tener un gobierno ilegítimo que se apropia de los recursos públicos es corrupción está rompiendo y corrompe todos los procedimientos legales y todo lo va a hacer legalmente. ¿Por qué? Porque puede, porque tiene el poder, porque están de su lado. Entonces es, es muy, muy frustrante. Ya me voy a callar porque si, si estos tres conceptos fundamentales no se cumplen, transparencia, rendición rediz, rediz, de cuentas y combate a la corrupción, pues estamos fritos, o sea, va a ser un ayuntamiento que va a hacer y deshacer lo que ellos quieren, si los dejamos los ciudadanos. Gracias. No, nada más sí, yo, yo, yo quiero subrayar sobre lo que está mencionando Carla de la participación ciudadana, que por otra parte es un concepto muy sobado. Ya lo oímos todos y ya no nos dice nada. Cuando oímos participación ciudadana, ¿en qué pensamos? Yo quiero invitar a los que nos están viendo. A que piensen en lo siguiente. Este ayuntamiento ganó con 29 mil votos, pero el padrón de todos los que debimos haber ido a votar está formado por 145 mil. O sea, el resto de los de 29 mil a 145 mil, ese resto no está haciendo nada está esperando que el observatorio resuelva problemas. El observatorio no va a resolver los problemas porque ni tiene facultades. En todo caso, tiene la facultad de observar qué es lo que ve mal y lo intenta hacer. Y sí sirven organismos como este de observar solamente lo que sucede. Sí sirve porque el que está en la cabeza de los diferentes ámbitos de poder no siempre se da cuenta cómo funcionan los mandos intermedios y cree por ejemplo Alejandro Navarro cree que todo lo que él piensa así lo hacen todos sus mandos intermedios cosa que no es cierto y nosotros como observatorio estamos para eso para hacerle notar cómo funciona su gobierno no cómo cree él que es su gobierno entonces si sí nos faltan más organismos como el observatorio que estén haciendo eh, evidente que no están cumpliendo su función eh, eh, el, el ayuntamiento y también lograr que más ciudadanos se animen a ejercer sus derechos y a señalar cuando el gobierno no lo, lo atiende sus necesidades el gobierno es un mal necesario el gobierno no es el papá de los ciudadanos es un mal necesario que debe estar al servicio de los ciudadanos pero los ciudadanos si no reclaman bueno pues tienen gobiernos que saben que no les van a reclamar si se equivocan yo quiero subrayar este tema que habla Carla de la participación ciudadana en eso se traduce la tra participación ciudadana se traduce en que si los ciudadanos si los ciudadanos eh, y hacen valer sus derechos otro gobierno tendremos. Y le doy la palabra ahora a Piri Santibáñez que quiere hablar. A ver, yo voy en carretera. Me preocupa algo que dijiste. El gobierno no es un mal. El gobierno es un resultado de lo que elegimos los mexicanos. Si no le das la razón al peje Con todo respeto. Lo que yo sí veo es que las instituciones en Guanajuato están podridas. Esto es que gane 100 mil pesos, como dice Carla, por ir a un Comité de Participación Ciudadana de Corrupción, 100 mil pesos, es ofensivo cuando es un Estado que trae un desempleo brutal. Segundo, estamos generando todas las causas, todas las causas, para que el de enfrente no diga neoliberales corruptos. Tiene una razón que el Comité, que el, el Observatorio de Guanajuato, tiene una virtud de que no cobramos y participamos. Pero si sí hay que ser muy cuidadoso, Guillermo en decir que el gobierno es un mal necesario no, es una expresión de la ciudadanía, que se ha desvirtuado a la ciudadanía, que se han desvirtuado a los partidos políticos, es otra cosa, y, re, y finalizando el tema, lo que pasa en Guanajuato, es que el ayuntamiento el Edil lo tomó desde el momento que lo hizo la planilla lo hizo planeando con todos sus asesores, que iba a ser una sociedad anónima de capital variable no es un ayuntamiento. Todo lo que ha hecho es para beneficiarse. Curiosamente, Carlos lo subraya muy bien. Ya el INA prohibió las bombas, por lo cual el préstamo no funciona, es una condición sine qua non para dar el préstamo. Y así como eso, se van a ir decantando varias cosas. Y finalmente, quiero decirles que el, el valor de Paloma, más allá de partidos políticos, yo no creo, en las nomenclaturas de los partidos, lo que Paloma es un acto heroico lo que está haciendo, pero él debe acostumbrarse que es la única que está haciendo que la democracia funcione, porque oh, obviamente el señor navarro y todo su uso sea anónimo, fueron puestos para votar todo lo que sea negocio, no para votar lo que sea beneficio de la ciudadanía, de ahí que tenemos que ser bien cuidadosos todos, ese era mi comentario porque voy en carretera muchas gracias Sí. Sí, bueno yo quiero aclarar que no dije la frase de que el gobierno es un mal necesario porque lo crea pero la verdad es que piensen ustedes en, un, en una persona en un ciudadano que vive en un mundo donde siempre hace lo que tiene que hacer en lo privado y en lo público ese es el mundo ideal, es el mundo anárquico, pero no existe más que en la teoría. En la práctica ha demostrado la anarquía que no funciona. Entonces, tenemos que tener una estructura que se ocupe de lo público, que atienda a lo público, las necesidades públicas, etc. En ese sentido, solamente en ese sentido, lo digo que es un mal necesario, porque sí, sí sirve sí sirve cuando hace su función, pero le hace la vida pesada a los ciudadanos cuando no hace su función. Incluso daña los derechos humanos de la gente cuando arbitrariamente hace cosas que no tiene autorizadas a hacer. Porque no se nos olvide, la autoridad solo puede hacer aquello para lo que está facultada. Los ciudadanos todo lo que no esté prohibido. Bajo ese principio se, se solucionarían las cosas. Pero eso es lo que dice la teoría. En la práctica estamos hablando de la realidad hoy del de municipio de Guanajuato. ¿Alguien más? Porque ya tenemos una hora quince. Sí, Javier Carlos. Nada más vuelvo al asunto que estaba manejando sobre los equilibrios en el, en el, en el ayuntamiento. Sí, sí. Eh, y sobre Carla, que dice, bueno, es que siempre va a haber desequilibrios ahí. Bueno, alguien ganó y alguien reclama para sí la mayoría y las decisiones por mayoría, en fin. Eh, yo lo que digo es, eh, la oposición se contrapone a esa mayoría. Y la mayoría, como lo explicaba, siempre que saca decisiones arbitrarias, va a perder, aun cuando sea por mayoría va a perder, porque va a perder frente a los ciudadanos, tarde o temprano. Eh, pero aquí estamos viendo un efecto muy interesante. Y es, el interés, y, y, y es interesante porque, eh, por ejemplo, en el caso de las momias, que es el caso bandera de este ayuntamiento, pues la regidora que está ahí tuvo la capacidad de llevar el tema hasta la presidencia de la república. Punto. Esto es bien significativo, ¿eh? O sea, mientras que unos tienen poder porque se los dio Navarrito o porque se los dio este, el pan local, etcétera, etcétera, pues estamos viendo que el poder de la, de, de, de, de, una de las representantes de, de Morena, pues llega hasta la más alta esfera del gobierno federal. Bueno. Eso hace un cambio muy importante. Pues en este sentido, eh, Robles Lacayo no es cualquier regidora, ¿eh? este eh. y más vale que lo vayan midiendo bien, porque pues, ahí están los datos. Eh, es evidente que la, la regidora Robles Lacayo tiene acceso a los primeros niveles de la administración federal, y eso es mucho poder. ¿eh? Eso no es cualquier cosa en Guanajuato. Es mucho poder. Eh, al gobernador, no lo ha recibido el presidente de la república en los últimos seis meses. Eh, tener acceso a los primeros niveles por parte de un regidor de un ayuntamiento, pues es, es, es, es realmente significativo. Entonces, más vale que vayan viendo ahí esos equilibrios. Yo creo que son muy importantes y, y nosotros como como ciudadanos, pues hay que ver porque todos esos son recursos para la ciudadanía si se utilizan bien, si se utilizan mal y si, si, si se utilizan para otras cosas como lo hace Navarro, si est en este mismo campo entrar a Robles Lacayo, pues estaría muy mal, pero si lo hace de manera positiva, pues qué bueno que lo haga de manera positiva, bien para la ciudadanía. Me gustaría a mí comentar con respecto a eso. Eh, una, estoy totalmente de acuerdo con usted y qué bueno que tenga estos, esta comunicación directa con el presidente de la República y que pueda llevar los temas hasta la, a, a nivel federal. Eh, ojalá que también, así como lo ha hecho, que no sea una cuestión de protagonismo. Porque esta cuestión del museo que usted bien dice, si bien ella lo inició, no fue ella sola. Recordemos que estuvieron muchas asociaciones civiles y que incluso nosotros también estuvimos participando en el proceso. Eh, están otras personas involucradas, entonces no es ella. Fue, fue un movimiento, y hay que, hay que decirlo como, como tal, es un movimiento en que los ciudadanos dimos nuestras aportaciones, y ella, ella recopó esta información, y qué bueno que la, que la llevó, y qué bueno que llevó nuestras, nuestras inquietudes, y ojalá que lo, siga haciendo, que lo siga haciendo, porque es la única manera en la que eh, se puede garantizar, garantizar la participación ciudadana en los ejercicios gubernamentales, en los ejercicios de, de gobierno, de este gobierno municipal. Si esa es la única salida que vamos a tener los ciudadanos, bueno, pues crear las alianzas con ella, pero que exista verdaderamente esta preocupación y que no todo sea su bandera también de ella, de las momias, porque yo quiero mucho a Paloma, yo la, la estimo y respeto mucho su trabajo, pero ojalá que no sea su única preocupación en esta gestión que ella tiene a cargo municipal, sino que se ocupe de todos los temas, no nada más de las momias. Hay muchas voces que necesitan ser escuchadas, voces vivas, no voces muertas. Esa es nada muy buena. más muy, muy buena. Sí, pero yo creo que el caso de Paloma es un asunto de trabajo personal, cuando estaba la campaña para la presidencia municipal para el reclutamiento nuevo, se habló mucho de que no la querían ni en Morena. Es decir, ese, este, este desempeño de ella en lo personal es lo que le da la fuerza, no está apoyada por nadie, ni por López Obrador, ni por nadie, es su trabajo, pero es una política que cree que el trabajo político se hace trabajando, y los demás están esperando que, que todo mundo trabaje para que ellos sean beneficiarios de su trabajo. Lolita, por favor. Gracias, Memo. Mira, sí, efectivamente, eh, crédito a quien crédito realmente merece. Paloma inició, inició con este movimiento de momias, y bueno, ella tiene un poder de convocatoria, eh, dio, y además tenía todo, hizo una investigación terrible y profunda y no la dio a conocer la seguimos y fueron varias asociaciones y, y grupos que nos unimos para esa petición porque realmente sí sí este era era pues lo, lo, ella trabajó en momias ella trabajó ella fue la directora del museo y, y realmente ella conocía el tema ahora yo sí también le quiero dar crédito a Paloma porque en dos sesiones que van del municipio, es la única, bueno, aparte de, de, de Rodrigo, pero, eh, y de la chica que no la juntan tampoco, que ya, ya estoy como Navarro, ya se me olvidó el nombre, creo que es Carolina, ¿así verdad, Carlos? ¿Sí? Este, no eh, se te eh, olvide el nombre, por favor. Ya, no, no, esa me va a olvidar. Eh, pero Paloma... De, de lo que le mandaron y lo pone, y lo, lo expone, y dice que se, lo, que se lo tienen que mandar con 48 horas de anticipación. O sea, si nos metemos y, y vemos lo de la sesión de ayer, ella está manifestando y, y no nada más es de su, de su, ni de su comisión, ni de lo que le corresponde a ella. Ella es regidora y ella de, conoce y debe de conocer todos los temas de lo que se va a tratar y lo ha hecho y lo, mani, lo manifestó ayer. Entonces, yo creo que sí es bien importante que, que su trayectoria que está haciendo Paloma, se estoy yendo ruido. Este, su, su trayectoria que está haciendo Paloma dentro del ayuntamiento es muy importante porque nos está dando a conocer realmente, y además lo está subiendo al Face en su, en su Facebook personal, está, está mandando lo, la, la sesión Y está diciendo, esto es lo que está pasando, y yo quiero que la gente conozca y sepa. Lo que los demás regidores ni uno solo suben este tipo de, de situaciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera participan. No, no. Solamente van, levantan la mano y, y nada más dicen, ay sí, lo que diga mi presi. Y Paloma no. Paloma con fundamento. Lo vuelvo a repetir, con fundamento ma marca el, el artículo, el bisel, el no sé qué, diciendo esto es lo que está. Y, y creo que por eso mi voto no es a favor. Entonces, sí lo está estudiando, sí está haciendo su trabajo como regidora, realmente, y a mí, me, a mí me llama mucho la atención, y vuelvo a mencionarlo, los demás regidores que hay gente que está repitiendo, hay eh, Cecilia Polts, ¿dónde está? ¿Dónde está Carlos Chávez? Levantando la mano y él diciendo, ay, voten por eh, Carlos Chávez, voten por favor, porque no sé qué, no sé cuánto, o sea, esa, esas situaciones a veces porque es de su comisión y quieren que vote, por, por supuesto. Además, hay que ver también en qué comisión está, ¿sí? ¿Y el qué es? Entonces, también ahí también hay una incongruencia. ¿Dónde está Cecilia Pols? ¿Dónde está Carlos Chávez? ¿Dónde está Pati, Pati Preciado, que ya trabajó en, en, en, en, ahí en presidencia? ¿Dónde está Ángel Araujo? O sea, por favor, que hagan presencia y que... Vean realmente qué es lo que, lo que les están mandando y que den opiniones. Es, es interesante escuchar sus opiniones, no nada más levantar la mano. Ese es mi comentario y creo que Paloma lo está. Y no, no porque haya pertenecido a Observatorio Paloma le estamos echando porras. Estamos viendo su trabajo y la gente lo debe de saber. Y, y como, y como el vuelvo a repetir, mérito a quien mérito merece. Lo mismo para... Eh, para para el doctor Rodrigo. Sí, y eso es muy importante mencionarlo, Lolita, porque se puede malinterpretar y van a decir, ah, sí, la compañerita o la excompañerita del observatorio, pero yo misma acabo de hacer una crítica y no porque sea mi amiga o no mi amiga voy a dejar de hacerlo. Digo, el, el estar aquí en el observatorio, creo que tenemos que ser objetivos ante todas las situaciones. Y quitar, dejarnos de lado la amistad o la enemistad que tengamos con algunas personalidades que están ahí en el ayuntamiento. ¿no? Nuestro trabajo aquí es ser objetivos y ser críticos, con, fundamentándonos ¿no? en lo que vemos. Y estamos viendo que ella en su labor, en su actuación, ha sido muy propositiva, ha usado la ley y, a, y se ha visto una diferencia muy grande en cuanto a criterio, en cuanto a preparación y en cuanto a educación porque también estas maneras de actuar de un honorable ayuntamiento que se está picando y sacando la cerilla de las orejas como nuestra flamante Mariela Alejandra Padilla-Rangel durante la sesión del ayuntamiento, híjole, y que es la presidenta de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, no quiero imaginarme cómo van a estar los papeles que firme llenos de cerilla. Ese es mi comentario, gracias. Oigan, este... No, tiene razón. Yo creo que hay que dejar muy en claro la posición respecto a Loma. Yo, por ejemplo, tengo, tengo, tengo una litis muy larga con ella respecto a las momias. No es la misma la posición de ella, la mía. Yo soy muchísimo más drástico. Y yo quisiera que ya enterraran esos pobres cadáveres y que dejáramos de estarlos explotando. Bueno, pero, pero, pero otra vez regreso al asunto de los equilibrios. Es bien importante la posición que ella está logrando, porque a ver, a todas estas mayorías automáticas que tiene conformadas Navarro, este, ¿quién les va a poder poner freno? Es pues alguien que tenga acceso a otras instancias. Entonces, eso ya es otro poder. Eso es un balance diferente en el ayuntamiento. Hay que entenderlo así. Aunque tengan las mayorías. Pues, ¿Qué le hace que tengan las mayorías en el ayuntamiento? Si tengo acceso a ir a Lina con el director de Lina, plantear los asuntos, ver las locuras que están haciendo en Guanajuato y ponerles un alto. Y lo mismo tendría que ser en la parte de desarrollo este, urbano, en el caso de agresiones serias este, en contra de las zonas este, de, de medio ambiente y ecológicas. Bueno, a ver, el caso de Cucursola, pues hubo que pararlos a nivel federal en el en el asunto, en el asunto de que era una reserva forestal. Entonces, hay que estarse moviendo en todas esas instancias. Sí, qué Carlos, pero caña. ese es un asunto muy particular, porque si las zonas, o sea, volviendo al, al uso de suelos, ¿no? Si esta es una zona forestal y por eso procedió y por eso pudo actuar Profepa, pero ¿qué va a pasar con las zonas que son eh, que le corresponde al ayuntamiento por constitución, sí. por el 115, que el uso de suelo lo maneja el ayuntamiento, van a hacer y deshacer lo que les da la gana. Entonces, bueno, ahí tenemos la bufa, no es zona forestal, sí. no va a poder no, hay intervenir. Hay cosas donde nos van, sí, tiene razón, hay cosas donde nos vamos a tener que defender solitos, pero hay muchas... Y no, y, no y no nosotros, observatorio, todos los ciudadanos, sí. tenemos que de mostrar nuestro desacuerdo con las decisiones eh, gubernamentales, municipales, cuando nos afecta a nosotros y a nuestros vecinos. Por favor, eh, Piri, ¿qué Piri, Piri, quiere hablar? A ver, yo voy en la carretera antes de que me vuelva a cortar. A ver, ya se abrió una ventana mi querido Carlos Arce. Con las denuncias que fueron a las mañaneras se abrieron dos ventanas. La de Paloma y quiero acotar algo. Morena capturó a Paloma porque es un valor ella como política, es un activo político, no es gente moderna. Morena, Morena le hizo la guerra a Paloma de una forma brutal y a ustedes les costa Paloma es un valor los partidos políticos van pepenando a los activos ciudadanos como Paloma una, dos ya les corrieron la bandera fue Arnoldo Cuellar también y sacó lo del terreno de este muchacho rico amigo del gobernador sacaron lo del predial de la del Club de los Ricos de León ya descorrieron la bandera ya se dieron cuenta que hay una ventana donde irse a quejar si los panistas insisten en tomar estas actitudes van a meterse en un problema muy grave en un corto plazo eso quiero dejarlo hoy subrayado porque ya Paloma y Arnoldo, el señor del Caminito que puedes ir a la mañanera, pedir una cita y denunciar públicamente el problema, independiente de si estamos no de acuerdo con Morena, pero sí si está ahí la ventana o instancia para que la gente tenga un lugar donde se permita ser escuchado y no le estén violando sus derechos. Eso hay que apuntarlo. eh Gracias. Sí, bueno, ya llevamos este una hora y media y quisiera pedirle a Lolita que nos leyera las 22 participaciones de los que nos están siguiendo este, bueno, a lo mejor sí son, son 22 comentarios. Por favor. Ok, gracias. Eh, Leonora Villegas dice, los ocho votos ya sabemos de quiénes fueron. Miki eh, Miki manda saludos. Leonora Villegas nuevamente dice, hay que resaltar que en la conformación de las comisiones, el regidor Carlos Chávez también resultó ser uno de los más beneficiados. Armando Morales, buenos días, estimado Carlos Arce, con más de 60 mil dólares que reciben anualmente del IE, parte de los consejeros calladitos se ven más bonitos. Leonora Villegas, en la sesión de ayuntamiento número 2 llevada a cabo el día de ayer, se manifestó nuevamente y de forma descarada la intención de Navarro de colocar en los consejos municipales a sus incondicionales y no a los profesionales en las materias. Eh, Leonora Villegas dice Lolita no podemos esperar nada de la bancada del PAN excluyendo por supuesto a Rodrigo Martínez de quien me sorprende es de Ana Cecilia González yo esperaba que fuese independiente en sus decisiones y congruente con su formación y es lo que estamos comentando. Así como Ceci, Cecilia González y Cecilia Pols también. Armando Morales, maestra Lolita, hay una gran diferencia entre instruida, preparada y educada y muchos de nuestros regidores carecen de estas tres características. Pero hay que estudiar, o sea, Mario Aguado, siempre atinadas opiniones. Luis Esteban Garza, Estefani no es desconocida, es pariente del alcalde y evidentemente no sabe ni la O por lo redondo, cero capacidad, cero trayectoria. Pero en el pecado va a llevar la, la penitencia, los puede meter en problemas, en muchos problemas, su ineptitud. Eh, Leonora respondió, ayer lo vimos. Leonora Villegas dice, Marcos Briones, acusado por la directora de Salud Municipal por acoso laboral, flamante secretario de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. Luis Esteban Garza, no, pues han de ser unas lumbreras la regidora Mariel y la síndica Stephanie, con tanta chamba que les cargaron. La pregunta es, ¿quién serán los que harán el trabajo? Habría que revisar a quién les van a quién les van a poner de asesores. Armando Morales, nuestra regidora Paloma la tiene muy difícil, la invitan a jugar béisbol, ya tiene tres strikes y el juego aún no comienza. Leonora Villegas, Carla, Liliana Preciado es dueña de un hotel ubicado en El Cantador y fue presidenta de la asociación de hoteles y moteles de Guanajuato hace un año, no sé más. Luis Esteban Garza, dice sí, sí, es regidora por Movimiento Ciudadano, Ok, Leonora Villegas, Carlos, ¿y por qué no recurrir en la conformación de comisiones a los porcentajes en votaciones? Esto es materia de reforma de la ley orgánica municipal. Leonora Villegas, hasta los comités ciudadanos están alineados. ¿Quiénes lo conforman? Líderes vecinales cooptados por el gobierno municipal. Leonora Villegas, además Paloma Robles tiene el poder de convocatoria de la prensa nacional que abona y mucho a socializar lo que pasa en Guanajuato. Luis Arce dice, si la designación de ciertos regidores sin perfiles para las comisiones es porque el mismo presidente municipal no cuenta con el perfil para hacerlo, pero a este lo eligieron los ciudadanos y esto, y esto es culpa de los que decidieron equivocadamente o no votaron. Los ciudadanos deben responsabilizarse. La inteligencia de un pueblo se verifica en su gobierno. Luis Arce, debería de hacerse las modificaciones a la ley para añadir el título de regidor al presidente, quedando como regidor presidente, para que se dimensione correctamente el puesto. Buenísimos los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Abre tu micrófono, Carlos. Bueno, pues creo que ha sido una buena charla este, ya no debemos de aburrir a nuestro público. Estuvieron muy interesantes los comentarios. Y Memo, pues despide. Sí, esta sí bueno, pues, tenemos pendiente el Observatorio Ciudadano, lograr motivar al resto de los eh, 145 mil ciudadanos que no votaron por este ayuntamiento para que ejerzan sus derechos y cuenten con que nosotros vamos a seguir haciendo las observaciones pertinentes para mejorar a Guanajuato. Espero que eh, nos vemos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias. Buenas tardes.